sistemas flexibles de transmisión con corriente alterna. fax, vamos a hablar de los diferentes tipos, los beneficios y aplicaciones que tienen cada uno de estos dispositivos en el control del flujo de potencia en el sistema eléctrico. Entonces los fax pueden ser de dos tipos, controlados por tiristores, que corresponden al primer grupo. Este grupo utiliza elementos reactivos de los transformadores y cambiadores de tomas controlados mediante tiristores. Dentro de este grupo se encuentran específicamente el SBC, compensador estático reactivo, el TCBR, que es el regulador de voltaje controlado por tiristores, el TCPAR, regulador de ángulo de fase controlado por tiristores, y el TCS, que es el capacitor serie controlado por tiristores. Se emplean tiristores sin capacidad de apagado en arreglos similares a los que se utilizaban en los dispositivos controlados mecánicamente, con la diferencia de tener una respuesta mucho más rápida y ser operado mediante sistemas de controles sofisticados sin las limitaciones mecánicas de desgaste que tenían estos dispositivos al controlarse mecánicamente. La potencia reactiva requerida para la compensación es generada o absorbida por bancos de compensador, de capacitores o de reactores y los tiristores se utilizaban únicamente para controlar la impedancia reactiva combinada de estos bancos, representada en el sistema de potencia. Los compensadores convencionales controlados por tiristores representan una mitancia reactiva variable a la red de transmisión y, por lo tanto, cambian la impedancia del sistema. Típicamente, la compensación capacitiva en derivación acopla a la impedancia acoplada a una impedancia inductiva del sistema resulta en una resonancia por encima de la frecuencia fundamental que puede ser de armónicas predominantes tercera, quinta y séptima, como es el caso del SBC, y del sistema de potencia o muy cercanas a estas frecuencias. La compensación capacitiva serie resulta en una resonancia eléctrica por debajo de la frecuencia fundamental, que es lo que denominamos una resonancia subsincrónica. Esta resonancia puede entrar en concordancia con las resonancias mecánicas de la combinación turbina-generador, provocando este tipo de problemas en el sistema de potencia. Los otros tipos de FAS que tienen un control más rápido, es los basados en puentes convertidores BSI y CSI, es decir, puentes mediante conmutadores con control de encendido y apagados, bien a GTO o hoy en día transistores específicamente IGBT. A este grupo corresponden los siguientes. El con que es el compensador estático síncrono, el SSSC, que es el compensador serie síncrono, el IPFC, que es el controlador de flujo de potencia interlínea, el UPFC, que es el controlador unificado de flujo de potencia, y el SBS, que es la fuente de tensión síncrona. Emplean fuentes convertidoras de tensión autoconmutables que proporcionan rápida y de manera controlable y estática fuentes síncronas de tensión y o Corriente. Cuando se compara con los métodos de compensación convencionales que emplean capacitores y reactores como todos por tiristores, generalmente provee características superiores de desempeño debido a que su control y la inversión o control del flujo de potencia es casi instantáneo. Permiten intercambiar potencia activa directamente con el sistema de potencia, así como de proveer control independiente de compensación de potencia activa y reactiva de forma instantánea. Otros facts que podemos encontrar en la literatura controlados por tiristores es el TCBL, que es un limitador de tensión controlado por tiristores y es usado para limitar la tensión entre dos terminales durante la condición de TCBL. Un transitorio de operación. Lo vemos el esquema. Utiliza dos descargadores de tensión o resistencias no lineales. La cual una de ellas es controlada mediante un convertidor ACAC. El otro esquema es el TCBR. Que es el regulador de tensión mediante tiristores. Cuya función es obtener tensión variable controlada en un paso continuo. Vemos el esquema de un cambiador de tomas automático bajo carga o el esquema por inyección de tensión, el cual utiliza un fax paralelo serie, es decir, un fax híbrido. ¿Qué beneficios trae la utilización de la tecnología fax al sistema de potencia? El primero es el control del flujo de potencia, el uso del controlador del flujo de energía. Puede ser para el seguimiento de un contrato, seguir las necesidades propias de la empresa de servicios público y asegurar un flujo de energía óptimo, manejar condiciones de emergencia o una combinación de ellas cuando yo puedo limitar y controlar el flujo de potencia por cada línea donde se esté utilizando un controlador fax. Aumenta la capacidad de carga de las líneas a sus capacidades térmicas. Esto se puede lograr superando otras limitaciones y compartiendo potencia entre líneas según su capacidad. También es importante tener en cuenta que la capacidad térmica de la línea varía en gran medida en función de las condiciones ambientales y el historial de carga. Recordemos que la capacidad térmica define las distancias mínimas de seguridad dependiendo los niveles de tensión para evitar el flashover o la descarga a masa. Aumenta la seguridad del sistema aumentando los límites de estabilidad transitoria, limita las corrientes de cortocircuito y de sobrecarga, gestiona apagones en cascada y el amortiguamiento de oscilaciones electromecánicas en los sistemas de energía y en las máquinas. Proporciona conexiones seguras de líneas de enlace a empresas de servicios públicos y regiones vecinas, lo que reduce los requerimientos generales de reserva de generación en ambos lados. pues yo puedo controlar de manera instantánea el flujo de potencia en un enlace entre áreas de generación. Brinda mayor flexibilidad en la ubicación de nuevas generaciones, puesto que yo puedo controlar por dónde distribuir esa nueva fuente de, de energía. Mejora la capacidad de las líneas, aumentándolas sus capacidades térmicas. Reduce los flujos de potencia reactiva, permitiendo así que las líneas transporten más potencia activa. Adicionalmente, incrementa la utilización de la generación de menor costo, puesto que le puedo sacar mayor rendimiento. Una de las razones principales de interconexión los sistema de potencia es utilizar generación de bajo costo, es decir, generación hidráulica o energía de fuentes renovables. Cuando esta no se puede hacer, se deduce que no hay suficiente capacidad de transmisión rentable. La mejora rentable de la capacidad, por tanto, permitirá un aumento del uso de energía de menor costo, puesto que yo puedo transmitir esta energía por las líneas donde tenga menores pérdidas y sea más rentable para el sistema. Esto abre una nueva dimensión en lo que es el despacho de carga. Puesto que ahora no estoy limitado a los flujos de potencia, sino casi a la, a la capacidad térmica de las líneas. Donde veamos que es mejor el costo de generación, es más reducido. ¿Qué atributos tienen los FACs o cada uno de estos FACs que me permite Entonces vamos a ver cada uno. El compensador sincrónico estático, el stack con, con almacenamiento y sin almacenamiento, permiten el control de tensión, la compensación de reactivos, el amortiguamiento de oscilaciones y la estabilidad de tensión, tanto transitoria como dinámica. Ayudan a los AGC y a la estabilidad de tensión. Mientras que el compensador estático, bar controla la tensión, Compensa los reactivos, permite el amortiguamiento de las oscilaciones y contribuye a la estabilidad transitoria y dinámica del sistema. La resistencia de frenado controlada por tiristores permite aumentar o disminuir el amortiguamiento ante oscilaciones, lo cual se ve reflejado en los aumentos del límite de estabilidad transitoria y dinámica. Los compensadores series Estáticos permiten el control de corriente, el amortiguamiento de las oscilaciones, la estabilidad transitoria y dinámica, y permiten o ayudan a la estabilidad de tensión y limitan las corrientes de falla. El compensador serie síncrono controla la corriente, amortigua las oscilaciones, contribuye a la estabilidad transitoria y dinámica del sistema. El, compensador serie, el condensador serie controlado por tiristores permite el control de corriente, el amortiguamiento de las oscilaciones, contribuye a la estabilidad transitoria y dinámica y limita las corrientes de falla. Mientras que el reactor en serie controlado por tiristores, al igual que el de condensadores, limita las corrientes, mejora la, amortigu la amortiguación de las oscilaciones, contribuye a la estabilidad transitoria y dinámica y limita las corrientes de falla. El transformador de desplazamiento de fase permite el control de potencia activa, el amortiguamiento de las oscilaciones y contribuye a la estabilidad transitoria y dinámica de las tensiones. El controlador de flujo de potencia unificado Permite el control de potencia activa y reactiva, el control de tensión, la compensación de reactivos y mejora el amortiguamiento de las oscilaciones y la estabilidad transitoria y dinámica de tensiones en el sistema. El limitador de tensión controlado por tiristores limita las tensiones transitorias y dinámicas en un punto del sistema. En cambio, el regulador de tensión controlado por tiristores permite el control de potencia reactiva. El control de dinámico de la tensión disminuye los amortiguamientos y contribuye a la estabilidad estática y dinámica de la misma. Mientras que el control de flujo de potencia interlíneas permite controlar la potencia reactiva. La tensión, el amortiguamiento y la estabilidad ayuda al control de estabilidad estática y dinámica, así como la estabilidad de tensión en el sistema. ¿Qué aplicaciones tienen los fax? Es importante reconocer que generalmente HBDC, transmisión en corriente continua, y fax son tecnologías complementarias entre sí. El rol de HBDC, por razones económicas, es interconectar sistemas de potencia en corriente alterna, donde una interconexión en AC confiable sería demasiado costosa, o conectar sistemas en AC a diferentes frecuencias. Conceptualmente, la tecnología fax tiene, también puede resolver este problema de amplias variaciones de ángulo de fase, sin embargo, la economía todavía se inclina hacia la transmisión en corriente continua. El gran potencial de los mercados FAX se encuentra dentro de los sistemas de transmisión en corriente alterna sobre su valor agregado, donde el ángulo de fase existente está estacionario entre las barras del sistema de potencia son razonables. El costo de la solución fax es más baja que la transmisión en corriente continua. Y la capacidad requerida para controlar fax es menor, por ejemplo, 100% la tasa de rendimiento de la línea de transmisión. Es decir, que tengo una capacidad aún en la línea de transmisión que puede ser utilizada. Esto pasa, por ejemplo, mucho en Europa, donde los derechos de paso para la construcción de nuevas líneas son muy costosos. Entonces, sacar el máximo provecho a través de la compensación serie de un corredor vial eléctrico es una de las grandes alternativas que ha utilizado la comunidad europea para maximizar el uso de los fax. Con esto damos por terminado este módulo donde vimos el principio de operación de los fax, su definición, sus características, los tipos. Cómo pueden ser construidos, bien sea por tiristores o bien sea por puentes convertidores BSI o CSI. Los diferentes tipos de FAC que existen actualmente y sobre qué ámbito de control o sobre qué actúa en el sistema de potencia para el control tanto de, de flujo de potencia activa, reactiva, corriente, corriente de falla, estabilidad de tensiones estáticas y dinámicas, oscilaciones. Vimos algunos de los beneficios de lo, del uso de la tecnología Fax y algunas de sus aplicaciones. Gracias por su atención y los invito a que se suscriban al canal y continúen con la serie de videos de Electrónica de Potencia.